de este mundo voy a buscarte entre las nubes de algodón por todas partes sé que tus ojos volverán un día a amarme Que te fuiste antes de mí Sigo embriagado en tu querer Y ya no sufro porque sé Espera Nubes de algodón Los dos amantes Repartiremos el amor Por todas partes Cuando descanse mi cantar What is that? Say <laughs> a todos muchas gracias eh, recordarle a todos antes de irnos a estar nuestra última canción somos Chano Carrasco y La Rengo y Tour y vamos a volver el otro sábado para presentar a Pamela Moreno y a Gabriel Alcayala eh, dos cantautores Alcaya, Alcayala eh, perdón, eh, de nuestra región. Así que la idea es un ciclo de cantautores que parte aquí en la Plaza Perú y que quién sabe podría recorrer nuestras hermosas plazas de Concepción con otros ciclos, y así por los ciclos de los ciclos. Así que muchas gracias, un aplauso para usted y para los anticuarios, para todos nuestros amigos que están acá todos los sábados, para ustedes desde las 9 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde aproximado. Un aplauso, muchas gracias, gracias a la directiva aquí del sindicato.